En las últimas horas... Estados Unidos ha dicho que cree que China pudo haber desplegado armas capaces de alcanzar sus bases en el Océano Pacífico. Pekín también estaría desarrollando un misil balístico intercontinental con una ojiva de lanzamiento hipersónico, precisaron desde la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Con esto dice la más media, Legion Media, que es la que está dando esta información, que China ha logrado un gran progreso en el desarrollo de armas hipersónicas y es posible que se haya desplegado misiles capaces de alcanzar bases estadounidenses en el océano Pacífico, así lo afirmó la agencia de inteligencia de los Estados Unidos citadas por Bloomberg. Allí se dice que Pekín estaría desarrollando misiles balísticos intercontinentales con una ojiva de deslizamiento hipersónico que se ha estado probando desde 2014, afirmó este viernes Paul Fraser, científico de la división de análisis de la institución en julio del 2021. Demostró que podía darle la vuelta al mundo, añadió el gigante asiático. Ha avanzado espectacularmente en el desarrollo de tecnologías y capacidades de misiles hipersónicos convencionales y nucleares a través de inversiones de desarrollo, pruebas y despliegues intensos y enfocados. Explicó Fleiss. Según el experto de la Academia de Aerodinámica de China, afirman que operan al menos tres túneles de viento hipersónicos capaces de funcionar a velocidades de MAX 8, 10 y 12 veces la velocidad del sonido. Por otra parte, también destaca que China está por delante de Rusia en el desarrollo de este tipo de armamento. Si bien China y Rusia han realizado numerosas pruebas exitosas de armas hipersónicas y probablemente hayan implementado sistemas operativos, China supera a Rusia tanto en infraestructura de apoyo como en cantidad de sistemas a severo.